Bienvenidos a nuestra casa, a su casa. Para los que no me conozcan, soy David Rodríguez, responsable de la división de motocicletas y de competición. Las gracias a Honda, Honda Canaria, por hacer el esfuerzo también de, de apostar por, por este tipo de eventos, que creo que es bastante beneficioso, sobre todo para todos los que estamos aquí y que vamos, que amamos el, el mundo de. de Bueno, muy contento de descubrir la isla, de descubrir carreteras, lugares increíbles y sobre todo encima del África Twin, y gracias a Onda Canarias hemos podido crear un evento accesible a todo el mundo, donde pueden descubrir la isla, disfrutar del clima, del buen comer, en muy buena compañía y con una gran marca detrás. La verdad que ha sido una experiencia súper gratificante, eh, ...bueno, compartiendo con, con otros compañeros también la, la misma pasión... ...y también pues eso, pues coger esos consejitos que nos ayudan después en el día a día...